Pues gracias por la invitación, antes de, antes de todo. Eh, la verdad es que soy un poco regular en este congreso porque vengo cada, cada vez a actualizar sobre la situación de... Eh, vengo cada vez a actualizar sobre la situación de la Organización Mundial de, de la Salud respecto al cannabis, a los medicamentos de cannabis que llevan más o menos desde el inicio de este congreso eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lleva eh, eh, revisando, haciendo una evaluación científica de, de los medicamentos de cannabis, del uso del cannabis y de los cannabinoides en medicina. Eh, entonces voy a, voy a hablar hoy de lo que puede ser sea la última etapa porque estamos al final de, de este recorrido. Lo tengo que introducir un poco el derecho internacional que que fiscaliza el cannabis y los cannabinoides que es el Derecho Internacional de Fiscalización de Medicamentos o de Drogas que tiene dos objetivos, básicamente por un lado garantizar el acceso a estos medicamentos, al acceso y la disponibilidad para fines medicinales e investigación y por otro lado evitar lo que se llama la diversión, que es la salida de los medicamentos del circuito sanitario y el uso problemático. Para ello imponen un régimen de fiscalización a, a ciertos medicamentos que se dice que son los medicamentos que generan dependencia, pero en realidad no todos los medicamentos que generan dependencia están fiscalizados, sino suelen ser los que provocan o que generan algún tipo de, de placer o de, o de efectos recreativos, como se suele decir. Um, tenemos dos, dos convenciones, dos tratados internacionales que controlan uno el cannabis eh, y sus productos, que es la convención del 61 y la otra del 71, que regula eh, el THC y los cannabinoides asociados. A ver, estos dos tratados tienen listas de fiscalización, que son eh, listas en las cuales se, se van ubicando, se van listando los diferentes medicamentos, eh, y pues, eh, las listas están organizadas según dos criterios principalmente, que son los, la utilidad terapéutica y el potencial de generar eh, daños de salud. El problema principal es que estos dos criterios van directamente vinculados en forma inversa proporcional, como se puede ver aquí en el centro de la pantalla, y pues, o consecuencia, es un poco difícil entender dónde se podría ubicar un medicamento que a la vez tiene muchos, muchos usos médicos y a la vez que genera muchos daños. Aquí se ve que los medicamentos que estarían en la li, arriba de las listas tienen, generan supuestamente muchos daños con muchos, muy pocos usos médicos, mientras que abajo de, la, de las listas al eh, revés eh, la, la Convención de 61 tiene dos listas principales, la lista 1 y la 2, Luego tiene listas complementarias eh, que van añadiendo, eh, añadiendo medidas de fiscalización, añadiendo restringiendo la fiscalización de los medicamentos, por el caso de la lista 4, y eh, quitando algunas medidas de fiscalización, por el caso de la lista eh, 3. Y eh, en el convenio de 71 es un poco más fácil de leer porque se ve que las listas van por orden y arriba tenemos la, las, las transformaciones por peligrosas y con más daños, y eh, trabajando por abajo. Los, las medidas de fiscalización son más estrictas por los medicamentos que están en las listas de arriba y más leves por las drogas ubicadas en las listas de, de abajo. Y entonces, el, actualmente, hoy en día, y desde el 91, el cannabis, los medicamentos del cannabis, los productos del cannabis para uso medicinal y los cannabinoides, el THC, están Fiscalizados de, de, esta, de esta manera, se ve que hay eh, pues ocho, ocho entradas de fiscalización, dos convenciones y un total de cuatro, cuatro listas. Um, la Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho es analizar todos los datos que, que ha podido encontrar sobre el cannabis, los medicamentos de cannabis para uso de medicina, y intentar ver si esta, estos niveles de fiscalización eran, correspondían a lo, lo, la evidencia científica. Eh, dentro de la OMS, ahora todo el mundo conoce la OMS gracias a la pandemia, y es, es, es, está bien que, que la gente sea consciente de que existe esta organización, que es la rama salud de, de las Naciones Unidas. Eh, es bastante politizado como organismo, como organismo pero tiene un, unos comités de expertos que son, uh, eso sí, independientes. Entonces, voy a eso me tiene comités de expertos que son independientes y que son, están elegidos entre gente y académicos de, de muy uh, alto nivel. Y entre ellos el comité de expertos en farmacodependencia, que se suele llamar el ICD porque como veis su nombre cambia. Cambia al rato y es diferente entre los diferentes idiomas. Este comité el de el comité de expertos, ha hecho muchas reuniones hablando de cannabis. Se pueden ver todos los puntos abajo de este esquema: los puntos naranjas son las reuniones donde se discutió del cannabis, los productos. Herbales, Herbales del Cannabis en verde del THC y morado el, el CBD se, ha, se escuchó mucho desde de, de, del cannabis en diferentes eh, enfoques pero se ve que las, reuni las reuniones, las discusiones con metodología y una documentación sustancial eh, recopilada con respaldo ¿no? científico, pues han empezado para el THC eh, a partir de de la mitad del final de los años 70, y para el cannabis en realidad solo han ocurrido en los últimos años, que es estas famosas eh, evaluaciones de las cuales os he hablado los, los pasados años y os hablo Entonces, rápidamente, eh, en los años 60, sin ningún respaldo científico, eh, sino un informe de la policía de entonces la Sudáfrica del apartheid, eh, pues recomendaron la, la fiscalización del cannabis, de la resina de cannabis a los niveles más altos y más restrictivos y, eh, y se dieron cuenta un año antes del convenio que había algo de investigación que apuntaba que podía haber algunos usos antibióticos y que había que ¿no? quizás mirarlo un poco más de cerca, así que esto les hizo matizar un poco su, su criterio, que antes era de invitar los países eh, a prohibir el uso del cannabis en todos, para todos fines, incluso los fines médicos, eh, y ahí a partir del 70 la Organización Mundial de la Salud, este comité, dice ya, pues, se invita a la prohibición, pero no tendría que ser eh, obligatoria de prohibir y se, tendría que ser posible poder autorizar el uso médico del cannabis, ¿no? En, los años, en el año 61, cuando pasó la, la, la convención, se puede ver aquí una, una, unos extractos, pero eh, básicamente en, el, en la convención que tenemos hoy en día, pues este, esta opinión es la que ha, eh, que ha quedado escrita en, en, en la convención, que es la posibilidad del uso del cannabis en medicina y para la investigación. Entre otros, eh, las delegaciones de India, de Pakistán, pero también de Francia, de Gran Bretaña, apoyaron a, a que se dejara una puerta abierta, porque en ese entonces había, como lo he escrito en un artículo que se publica en la web de icers el cannabis estaba presente en muchas farmacopeas de países occidentales, pero también estaba presente en eh, farmacopeas tradicionales, como puede ser la de Ayurveda, que... Eh, pues utilizaban preparados eh, con base de cannabis y lo que defendió, lo que defendieron algunos países. Entonces tenemos esta convención del 61 y unos años después la convención del 71 donde esta vez se añade el THC sin revisarlo, sin revisar la evidencia científica y se propone también fiscalizar el CBD, el cannabidiol como un precursor del THC, como una sustancia que permite obtener el THC. Fortunadamente no, no ocurrió, solamente se fiscalizó el THC. Y finalmente en el año 89-90 se eh, hace un estudio, esta vez sí fundamentado en evidencia y metodología, eh, una recomendación de rebajar la fiscalización del THC de un nivel lo que fue finalmente adoptado por, por las Naciones Unidas y eh, esto pasó en el 91 y desde entonces pues estamos en este, desde entonces las cosas no han cambiado, hubo tres eh, eventos de eh, fiscalización del cannabis que son los que se ven aquí desde el 91, no, no pasó nada pese a intentos de la Organización Mundial de la Salud de... Eh, rebajar el nivel de fiscalización del THC otra vez, más bajo en las listas, permitir el acceso con menos restricción, eh, y eso era sobre todo con la idea de poder facilitar la investigación. Vaya. Eh, entonces llegamos a 2016, 2016 desde el, entre el 91 y el 2016 no pasaron ningún, ningún cambio, el 2016... La OMS eh, finalmente eh, inicia cinco eh, revisiones de eh, pues, la planta gresina, que son los medicamentos herbales, extractos y tinturas, THC, el CBD, que no está fiscalizado, pero que revisaron, y los eh, es, eh, isómeros del THC. Eso es algo, es una captura de pantalla, de hecho, de la presentación que hice hace dos años, que era lo que esperábamos que podía pasar, no esperábamos, entonces, creíamos que eran las opciones que la OMS podía elegir y aquí se ve las que finalmente tras dos años de, de investigación científica eh, la que, las, eh, digamos, las, las conclusiones, los resultados de, las, de dos años de evaluación científica fueron eh, más o menos eh, estos que son bastante positivos pero como lo vemos también eh, no está todo en el verde y han, han tenido un criterio de cierta moderación, que a mi juicio es bastante positivo. Este es un, un, un trozo de las recomendaciones, aquí tenemos la lista de, de recomendaciones, y ya que me queda poco tiempo, esto es el estatus de fiscalización del cannabis que tenemos hoy en día, pues. y lo que recomienda la OMS es esto. Así que nos damos cuenta que ya pasamos de tener... Eh, cuatro listas, ocho entradas y dos convenios, a tener cuatro entradas, dos listas y un convenio. Ha dividido por dos la, el número de, de items y la complejidad, digamos, del sistema, o sea, simplificado el sistema. Pero también hay este, esta ubicación de preparados en la lista 3, que es muy interesante porque es, eh, pongo aquí variables según el país, en realidad. La Organización Mundial de la Salud deja, el comité de expertos en realidad, deja criterios de cada país, de cada jurisdicción, de cada, o sea, la agencia del medicamento, o sea, quien sea, eh, la posibilidad de, eh, de elegir la lista de preparados que considera oportunos eh, ofrecer en un, en, un, pues, en un estado de fiscalización más bajo. Por ejemplo, los preparados de lista 3 no se les requiere necesariamente... Prescripción médica, receta médica, eh, pero también se puede aplicar otro, otro, otro tipo de sistema. Por ejemplo, los de lista 1 necesitan receta médica eh, de estupefacientes, numerotada, etcétera, etcétera, con copias. Eh, los farmacéuticos conocen, conocen esto. Pues ubicar un preparado en la lista 3 permite acceder con una receta eh, clásica o sin receta, según el criterio, en realidad, de cada, de cada país. Y no se limita a tipos de preparados o de fundaciones, sino que lo deja amplio para que eh, en Países Bajos, donde el Bedrocan, que son básicamente frutas partenocárpicas, que son cogollos de cannabis, es un preparado según la legislación holandesa y se podría pues, eh, corresponder a la lista 3. En India los preparados de Ayurveda podrían corresponder, aquí el Satybex también eh, podría, podría corresponder. Aquí es pues, un poco el resultado de la, de la, de la evaluación de la, de la OMS, que desgraciadamente no, está ya, no ha pasado ya en el derecho internacional, sino que requiere una, eh, una adopción por una comisión de Naciones Unidas, que eh, se va a reunir el 4 de diciembre y tomar pues, decisiones, eh, se esperan decisiones finales, pero con la pandemia puede que tarde un poco más en realidad, ...sobre estas recomendaciones y ver si pasan a ser parte del derecho eh, internacional y si se rebajan uh, estos criterios de fiscalización a nivel, a nivel global. Eh, estos son los países que van a tener que tomar esta decisión en diciembre. Como lo veis, España está, está dentro. Eh, hay un pequeño matiz en Europa, es que todos los países de la Unión Europea, que también están miembros de la comisión de, de estupefacientes de, de esta comisión se acuerdan antes de una, un voto eh, común, se ponen de acuerdo en votar la misma cosa y entonces España no tiene todo, eh, y los otros países europeos no tienen toda la, la, la, la, la, la soberanía o la digamos, la magnitud que podrían eh, desear en este momento. Rápidamente, esta es una página web que, que tengo eh, online donde se sigue todo este proceso desde cerca, las posiciones de varios eh, estados, de varias agencias de Naciones Unidas, los aportes que pueden hacer varios contribuidores y eh, posiciones de, de algunos países. Y rápidamente esto, porque en este momento soy investigador independiente y e independiente significa que pues, desgraciadamente me cuesta un poco pagar el alquiler. Eh, no obstante, estoy hasta diciembre a lo menos trabajando, monitorando este tema y bueno, un poco de ayuda. Hasta diciembre vendría bien apenas guardar la página web abierta, cuesta pues algo de dinero. Y pues nada, muchas gracias por, por, por la invitación otra vez y a ver si hay preguntas para aclarar un poco eso. Gracias. Bueno, gracias, Kenzi. Sí.